Hola amigos de YouTube, estamos en un video más para el canal. Hoy voy a estar mi manito que, que quiere abrir a 8 bits. La verdad que gané a 8 bits justo ahorita. Pues mañana, otro día, voy a estar abriendo más. Voy a estar juntando más. Dos días ya termina. En la temporada anterior, este llega a las 58 y ahora llegué hasta todas. Tengo... 13... Eh, 13 tre cajas grandes estas. Bueno, bueno. Abrijan. Pues sí, ya tenemos a 8 bits. Va ahora beat. vamos a estar jugando una partida con 8 bits. Y... Chuchu, chuchu, chuchu. Oh. Oh. quería tanto a 8 bits y ya lo tenemos, no es sé mentira o si me tiras, no rompo la falta pero ya no tenemos... a chocín, lo... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Muy pues bueno, amigos de YouTube, hasta que ha sido el video de hoy. No olviden dejar un like, que video tan cortito lo ¿no? dar. Pues bueno, chao, amigos de YouTube. Hasta la próxima. Y perdonen, y sigan en Twitter y Instagram y en el canal de los, En la descripción, el, el, el canal de mi hermanito Han y el canal de mi amigo Brian YouTube. Bueno, chao, amigos. Pasea,